Y quizás, compañero, usted podría identificarse y explicarnos un poco cómo es ese proceso de saneamiento y los casos que usted ha atendido. Ok. Mi nombre es Eloida del Carmen Martínez Rodríguez. Soy la juez local único del municipio de Huaspan Ricoco. Nosotros hemos judicializado seis casos de usurpación de dominio comunal de los pueblos indígenas donde este, personas que no son nativas de esa comunidad han llegado a apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas. Entonces, eh, ¿cómo se ha hecho ese procedimiento? Que los territorios, dueños de la tierra y que son los presidentes de los gobiernos territoriales, ellos interponen su denuncia ante la Policía Nacional, la Policía Nacional recepciona, hace todos los, inves, los trabajos investigativos, luego lo remite al Ministerio Público y el Ministerio Público presenta la acusación ante el Juzgado Local Único del Municipio. Hemos condenado a esas personas la pena máxima de tres años y luego nosotros lo hemos remitido en el Centro Penitenciario en Managua o Matagalpa. También he participado en, en el diálogo entre mestizo y, no, y, y mijito, en la cual hay territorios que quieren llegar en la parte del sañamiento, en la cual quieren arrendar con el líder territorial ellos le proponen, entonces la, el territorio, el presidente, pues va a decidir si va a arrendar o no. Entonces hemos hecho esos trámites nosotros como juzgados, acompañamiento. Pues. A ver, hemos escuchado a las dos partes, me ha invitado la alcaldesa del municipio a participar y escuchar los planteamientos que hacen los no indígenas. Mire, el Estado ha reivindicado a los pueblos indígenas y afrodescendientes el derecho a una tierra y el Estado también es garante en la cual este, busca la paz social que haya en nuestro país y en nuestro, nuestra región. Es un proceso en la cual el Estado ha garantizado y le ha dado ese derecho, pero siempre pues la oposición siempre no ve eso. Tampoco ve, ve que nosotros los casos que hemos judicializado, tampoco ellos dicen que eso es cualquier cosa. Pero no, se le está garantizando a los pueblos indígenas y se le está reivindicando esos derechos a los pueblos indígenas. Y el Estado ha dado mucho porque ningún otro gobierno había reconocido a los pueblos indígenas andándole una, un título en la cual antes era solo propiedad privada solo para la oligarquía, la burguesía, tenía derecho a una tierra. Pero no, en cambio el Estado ahorita ha garantizado, se le ha dado esa protección jurídica en la cual el pueblo de, los, de la costa caribe ha tenido su título. Y no solamente su título, usted puede ir a la comunidad y ver cómo ha avanzado en cual en, en, en, en significativamente, en la que ellos tienen su tierra, cosechan, y no solamente eso, pues el Estado ha sido garante en la que el pueblo tenga su tierra y tenga su legalidad, que es el título de propiedad. Asimismo, hemos avanzado mucho en el un saneamiento, porque no es que está tratando de no hacer, sino que la oposición siempre de eso. Pero sí se ha avanzado mucho porque hay un diálogo entre mestizo y mezqui, mezquitos, en la cual pues, el, el Estado pues garantiza y en la ley 445 lo establece: que aquellas comunidades que han adquirido sus títulos pueden arrendar, y eso está permitido por la ley pero eso es algo que el Estado y los territorios de cada presidente de territorio pues pueden decir si quieren o no arrendar. ¿Cómo es la relación en la justicia del Estado que representa usted y la justicia de los pueblos indígenas que se representa a nivel comunitario por su cómo se llama Con los Sí. Mire, el Estado con el derecho positivo y con el derecho consuetudinario en el que el estado es los jueces locales, los jueces de distrito. En el caso del derecho consuetudinario son los juistas las autoridades originarias. A hoy en día en la constitución política en la reforma se le conoce como autoridades originarias de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la cual el Estado está interactuando y en el artículo 20 del Código Penal de Nicaragua reconoce a sí mismo en la constitución política. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un, una, un trabajo en conjunto que nosotros hacemos. Capacitamos constantemente a nuestros juistas, aquellas leyes que vienen saliendo, cómo deben de administrar su justicia en su comunidad y la ley también establece que ellos pueden mediar y esa mediación se puede llevar en el juzgado local único a inscribirse en la cual el ciudadano que escoge la justicia puede escoger la justicia positiva que somos nosotros o puede escoger a la justicia consuetudinaria entonces, el ciudadano escoge cualquiera de las dos justicias. Entonces, siempre y cuando la ley, ellos, ellos administran la justicia, entonces nosotros ¿qué hacemos? Aquellos casos que se pueden resolver amigablemente, sin necesidad de ir a judicializarlo, entonces nosotros inscribimos esa mediación en nuestro libro que llevamos de mediación durante los años entonces que eso hace a que se haya un acceso a la justicia y, y que ellos pues, por, el, por el costo por, por ya sea por distancia ellos puedan escoger su justicia en su comunidad y los cual nosotros reconocemos y respetamos el trabajo de nuestras autoridades tradicionales que son los hijos